personal mío, ¿tú entiendes? Usted no lo quiere, ¿dónde Que dio, lo? le dio la vida, usted no puede quitarla. Señores, aquí todo de moda, ayer, ¿qué pasó ayer? ¿Sí? Aparte de, de, de una fiesta privada sí, de, que de, había aquí es en San Francisco de la Corí, en una piscina que, soy un lado Pleito, pleito ahí hoy yo plancheo. sí se suspendió lo de la loma pero es ahí yo un refugio sí, rápido sí, un refugio de la loma ahí no, ahí no llamaste a nadie <risa> mío y le tiraste tan a nadie caliente, ahí están caliente hoy está una piscina mire un rescate rescate del teleférico de Puerto Plata no Ay. creo que la gente vuelva a montarse sí ahí. se monta porque ya ha fallado varias veces déjame decir oh sí okay. no bueno sabes. no es la primera vez a primera hora de ayer el día domingo, bueno, a primera hora de hoy lunes, fue se completó el rescate de las personas que ayer el domingo en la tarde quedaron atrapadas en el teleférico de Puerto Plata. Los cuerpos de seguridad concluyeron la compleja operación de rescate de un grupo de personas que permanecieron atrapadas a gran altura en el teleférico de Puerto Plata. Tras una avería que se produjo a las 2 de la tarde y como resultado, dos cabinas de pasajeros se quedaron paradas en medio del trayecto con 32 personas en total, 30 Ahí. turistas y dos tour operadores. Si bien en las redes sociales reaccionaron y felicitaron a los rescatistas del teleférico de Puerto Plata por la ardua labor realizada, otros han dicho que le tienen miedo ahora de montarse en el vehículo y han criticado si le han dado mantenimiento o si los que lo operan están cualificados. Y otros pues creen que hubo manos oscuras en el incidente. Otra vez la bueno. Tuve eso de manos oscuras. También pasó que, no recuerdo cuál aeropuerto fue de aquí, que le cortaron los cables a la pista de aterrizaje. El Aeropuerto Internacional las Américas, en otro, en otro dicen que se cortó la luz. Claro, en, en el Aeropuerto Internacional, también pasó como ahí, dicen manos oscuras, allá se quedan a los con, con tres aviones eh, sí. que iban a aterrizar y sobrepasaron el tiempo debido, porque cortaron unos cables ahí en la pista y no pudieron aterrizar en la hora precisa. Lo del teleférico ha pasado varias veces, sí. ha tenido pequeños inconvenientes, es una instalación muy vieja desde los tiempos de Joaquín Balaguer, y creo que deberían darle un tipo ya de mantenimiento, porque los carritos y esos alambres son bastante viejos, sí. pero creo que lo importante es que aquí no hay ninguna pérdida humana, no hubo nada sí, que lamentar, es y claro. que el equipo de rescate fue muy eficiente. Mira, que, que, señores, almero. eso es lo que tenemos sí. que valorar, Claro. Que el equipo de rescate es tan eficiente que pudo resolver el problema. Entonces, no vamos a criticar y embromar. Vamos, mire, señores esa señora, todo salió bien. Vamos claro. a propiciar que. Un aplauso esto... a la defensa civil, los bomberos. Sí. Eh, el ejército, el equipo de rescate. El 9-11. Vamos el 911. a propiciar de que a eso. Conocimiento de las autoridades de Puerto Plata que se movieron para eso. Exacto. Vamos a ver que de ahora en adelante le den mejores condiciones porque no podemos acabar nuestro turismo y, y venir a echarle tierra a la cosa. No, sí. no, no, no. no. La gente en las redes dice que eso iba a afectar el turismo, pero yo creo que va a beneficiar más eso que hicieron los muchachos de rescate que. Que el mismo Ahora problema. yo me monto sí. más seguro porque sé que hay un rescate que responde. Exactamente. Ojo, estoy más seguro porque sé que si pasa algo van a responder rápido. Claro. Eso, claro. Eso. Así claro, es, así es, señores. Eh, gracias a Dios tenemos un equipo eficiente en el teleférico porque justamente también ayer en, en Perú, también se desbordó un teleférico y murieron unas 17 personas. Sí, no Más sin embargo, aquí no fallecieron, de los 32, ni uno fallecieron. Gracias a Dios y a la eh, arduo trabajo de las autoridades y también de los rescatistas. Y destacar, discúlpame, amable, y destacar que el gobierno estuvo atento a eso. Ahí vemos las imágenes, es José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. El presidente estuvo en Ecuador. Hijo de Puerto Plata, ¿eh? Sí. Claro. Hijo de Puerto Plata. Y eh, el presidente Abinader desde Ecuador estuvo muy pendiente con esa situación. Raquel Arbaje, la primera dama, aquí, junto con la vicepresidenta, siempre pendiente de que todo. Día Morfa también, lo ¿no? veo ahí. Sí, el, el ministro de defensa. Todo, Eran las 3 de la mañana, las 3 de la mañana, y estaba el presidente en contacto con la autoridad de aquí, de, de Puerto Plata. Oye, en las 3 de la mañana, ¿qué presidente? Eh, hace, hace eso dígame ¿eh? preocupado por su pueblo preocupado oh, por su gente por el que tenemos el igual, vocero gobierno aquí tiene que destacar eso Jorge tiene que destacar el mejor gobierno para que ha pasado la República Dominicana yo también quiero que destaquen que de aparte del cheque del vocero del estado también bajé agua aquí al estudio porque la mano allá que puede quedar pero cómo así <ríe> Hey, hey, a tenemos señores, del gobierno. Gracias, una... gracias a los recatistas y a las autoridades que se movieron rápido, llegamos al final del programa. ¿Cómo? Y, y sí, gracias también a los recatistas de este canal, que ya muy final, <risa> <risa> señores. Gracias aquí, aquí, por sintonizarnos recatistas. en el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también a Tenor vía Instagram. Y nos vemos mañana. Ya ustedes saben, este gobierno no ha hecho ningún acto de corrupción. Son todos ángeles. Son ángeles.